Hola, este es el gestor de negocios o CRM donde ustedes pueden medir la efectividad comercial cuánto se demora un vendedor en concretar un cliente entonces vamos a hacer un paso a paso de cómo se maneja venimos al módulo de clientes, damos clic y aquí nos genera otro ingreso que se llama negocios que es el CRM, cuando yo doy clic él me va a llevar a toda la información, todos los nuevos negocios o los prospectos que yo he creado. Entonces venimos, ¿cómo creamos un nuevo negocio? Yo vengo aquí a más, nuevo negocio, doy clic e ingreso a la información. Entonces en este caso voy a poner un nombre que me recuerde qué negocio estoy gestionando. Entonces voy a poner, por ejemplo, que es una póliza de vehículo. Un valor estimado. Entonces, voy a poner que son aproximadamente 1.200 pesos colombianos. En vendedor, voy a seleccionar qué vendedor está gestionando este nuevo negocio. En ramo, vengo a ubicar entonces qué ramo estoy gestionando. En cliente, ustedes pueden venir a buscar el cliente si ya está creado. Si es una venta cruzada, entonces el cliente ya está creado. Yo puedo venir y buscar por nombre o por número de cliente. Normalmente cuando es un prospecto que tenemos muy poca información, yo vengo y doy más crear persona o empresa y se me despliega este formulario donde yo ingreso la información básica que tenga de esa persona. Entonces en este caso vamos a poner el ejemplo de que el cliente ya lo tenemos creado. Así tal cual nos arrastra la información según como lo tengamos creado. Aquí yo le doy crear y me dice que el negocio se creó. Yo le doy ok y mírenlo, acá me aparece. Toda la información como yo lo he creado, cuando yo lo creo por primera vez, él de una vez me trae el estado o la etapa, que en este caso es no gestionado, y los días transcurridos para poder medir la efectividad comercial ¿O cuántos días me demoro en cerrar un cliente? Cuando yo ya he gestionado este cliente, eh, perdón, este prospecto, yo vengo y doy clic e ingreso la información. Entonces, ¿qué otros estados encuentro o qué etapas? He eh, contactado, cotización enviada, pendiente por cerrar, vendido, perdido. Y también la información como lo he creado hay algo importante y es que tenemos unos comentarios o unas observaciones, también se pueden asignar como una especie de tareas, entonces yo a este cliente que de visitarlo, entonces, visitar prospecto, cuando se realiza esa visita, entonces podemos poner que es el día de, es el viernes, y si me genera una alerta es para que me recuerde a mi correo lo que yo debo realizar, entonces yo le doy a añadir y aquí está la actividad que se va a realizar. Yo ya contacté al cliente, entonces puedo venir y me paro en contactado. Y adicional, que de enviarle la cotización, entonces vengo a cotización enviada. Puedo seleccionar con qué aseguradoras yo estoy haciendo la cotización. Entonces puedo poner que es con esta aseguradora. Le doy más. Cuando, son varias cuando es cotización en varias aseguradoras, vengo entonces también y selecciono otra y adicional puedo cargar archivos en este caso como estamos haciendo una cotización pues entonces yo vengo y puedo cargar aquí por ejemplo en imágenes que me muestre la cotización que estoy generando le doy a abrir aquí me dice que el tipo el tipo de archivo en este caso es una cotización entonces puedo poner que es esta guardar archivos aquí ya está mi documento adjunto y le doy guardar negocio y salir. Entonces, para que ustedes puedan ver que cambió de etapa o de estado, lo que puedo hacer es venir a buscar por el nombre del prospecto, el nombre del cliente, y mírenlo acá. Es el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, él me muestra toda la información y la etapa del negocio me cambió de no gestionado a cotización enviada. Cuando ya se haya finalizado es decir, que lo haya vendido o lo haya perdido, pues acá simplemente puedo cambiar, le digo sí, hace el cambio, y me pasa a vendir. En gestión de negocios, encontramos un informe en tiempo real del número de negocios vendidos, el promedio de días de gestión comercial, y también tenemos un embudo de conversión de objetivos donde me muestra el número de prospectos que ingresé, el número de negocios, de esos cuántos se han contactado, a cuántos les hemos enviado la cotización, cuántos están pendientes por cerrar y cuántos están vendidos. Si yo quiero tener un informe en detalle, puedo venir a filtros y puedo filtrar por ramos, por vendedores, por aseguradoras, también defino el periodo y desde prospectos puedo llegar al mismo filtro, por etapas, por ramos, por vendedores, por aseguradoras y también el periodo que estoy evaluando. Este es el gestor de negocios.